¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman, estamos en el estudio de Full Hard y el día de hoy vamos a hacer un video del el cual posiblemente aquellos que son fanboys de Intel no disfruten demasiado porque, spoiler alert, AMD en este caso en particular le pasó un poco el trapo. Lo más interesante es que entre estos dos setups que son bastante similares vamos a ver que hay una diferencia de precio que en mi opinión es bastante considerable considerando encima que AMD, ya les digo que gana. Tenemos acá un setup con un Core i 3 8100, es decir, es un i3 de octava generación, con 8 GB de memoria RAM, con una Gigabyte H310MH que cuesta 10.500 pesos argentinos al día de hoy. Obviamente mañana pasado puede ser que cambie, o sea, es importante que lo sepan como para co comparar con esto que tengo acá, que es la Gigabyte A320MS2H con el AMD 2200G, es un Ryzen 3, y también con los mismos 8 GB de memoria RAM, pero cuesta 9600 pesos argentinos, es decir, es casi 1000 pesos argentinos menos que el de Intel. Por las dudas, aclaro que las motherboards que utilizamos están más o menos en la misma gama. Usamos solamente un SSD Kingston A400 de 120 GB, que al día de hoy está costando más o menos unos 1500 pesos argentinos en Full Hard. Como siempre, por supuesto, abajo en la descripción tienen la web por si quieren comprar cualquiera de todos los componentes que están acá. Y usamos obviamente la misma fuente XFX de 600 watts que obviamente para este setup y este propósito sobra. Entonces, antes de pasar a los números y volvernos locos con los resultados... Vamos a hablar un poco acerca de las especificaciones técnicas que diferencian al i3 del Ryzen 3 2200G. Ambos comparten la misma cantidad de núcleos y de hilos, es decir, 4 cores y 4 threads. También están fabricados ambos en 14 nanómetros, tienen también el mismo TDP de 65 watts, y pongámosle que la diferencia más grande está en que el 2200G viene con una velocidad base de 3,5 GHz con un boost de 3,7 GHz cuando el i3-8100 se queda clavado en 3,6 GHz. O sea, básicamente está en el medio del Ryzen 3 2200G. Ahora, tema memorias. Activamos el perfil XMP en ambas motherboards para poder correrlas por supuesto a 2400 MHz y para el caso de Intel quedan a un máximo de 1 GB de cantidad de memoria para video, cuando en AMD pusimos hasta un máximo de 2 GB. Podríamos haber puesto más, por supuesto, pero ya el sistema podría haber dejado de ser estable. Entonces tenemos un GB acá, en Intel, y 2 GB en AMD. Empecemos entonces con los resultados, arrancando por el 3 Mark Time Spy, por supuesto corrido en 1080p. El i3 tiró más o menos unos 663 puntos de GPU con 3442 puntos de CPU cuando el AMD tiró 1402 puntos de GPU casi el doble, en realidad un poquito más pero tiró 2892 puntos de CPU ahora esto como siempre es sintético veamos qué pasa cuando vamos a un juego arranquemos por el CSGO que también lo corrimos en 1080p con todos los gráficos en bajo, es decir al mínimo el i3 tira una cantidad de FPS mínimos de 46, un promedio de 58 y un máximo de 67 cuando AMD tira un mínimo de 63, o sea no baja de los 60 en la cantidad mínima de FPS que tira un promedio tremendo de 102, casi el doble que lo de Intel, y un máximo de 130. Ahora, ¿qué sucede si pasamos todo a calidad alta en gráficos? En el i3 básicamente es injugable, ni siquiera tenemos números. Entonces, en AMD, vamos a ver que en alto tenemos 45 de mínimo, 84 promedio y 150 de máximo. Es decir, el CSGO en Full HD, en AMD, es absolutamente jugable solo con la GPU integrada Vega 8. Vamos a un título un poco más complicado para estos setups y que es Overwatch. Cuando los corremos en 1080p, ambos en calidad mínima gráficamente hablando, vamos a ver que el i3 tira un mínimo de 30,5, un promedio de 34 y un máximo de 38, cuando AMD, también en mínimo, tira un mínimo de 57, un promedio de 63 y un máximo de 72. Ahora, cuando corremos ambas pruebas en 720p, por supuesto también en mínimo, el i3 tira un mínimo de 60 FPS, un promedio de 72 y un máximo de 81, y AMD tira un número bastante similar en mínimo de 69, un promedio de 70 y un máximo de 71. Hago una pausa para hacer una pequeña aclaración acerca de lo que sucedió acá con AMD e Intel en Overwatch. Si bien, por supuesto, los números son los números y no mienten, claramente AMD acá tira más y por ende es más jugable Overwatch en el setup con AMD. Lo que vamos a ver es que en Intel, en general, es más estable considerando que consume solamente un GB de video. Es decir, lo que respecta a la memoria RAM. Sin embargo, si le agregásemos más RAM todavía al setup de AMD, por supuesto... Podríamos obtener mejores resultados, pero obviamente no vamos a ponerle 8 GB a un setup y 16 a otro. Vamos entonces al título más complicado para estos setups, pobrecitos, y es el Pug. Que les voy a spoilear directamente en 1080p, es básicamente injugable. Entonces arranquemos directamente por 720p, todo en mínimo. El i3 tira un mínimo de 17 FPS, un promedio de 21 y un máximo de 37. Cuando AMD tira un mínimo de 48, unos respetables 56 FPS de promedio y un máximo de 66. Sé que me escucharon decir que en 1080p el PUG en estos setups es injugable, así que aprovecho y les cuento los números. Considerando que estamos también corriéndolo todo en mínimo. En 1080p el i3 tira una cantidad mínima de FPS de 10 un promedio de 13 y un máximo es de 16. Y AMD tira, también en mínimo, un mínimo de 14 FPS, 33 de promedio y 47 de máximo. En otras palabras, sí, se ve un poco más lindo, pero vayan a intentar asesinar a otra persona cuando están en la mitad de una partida. O sea, pierden casi seguro a menos que tengan mucha suerte. Como conclusión, tal como les adelanté al principio, el setup con AMD gana por goleada y por las dudas no me meto con el tema del Mundial. De hecho, ustedes en los comentarios seguramente ya estén hablando acerca de ese tema. Entonces, si su presupuesto está limitado a más o menos unos mil pesos argentinos, tal como les comenté obviamente al principio y también por supuesto al día de hoy, porque puede ser que mañana cambien, el setup con AMD es superior. Es absolutamente innegable. Los resultados están ahí, ya los vieron. Ahora, habría que ver qué es lo que sucede si más adelante, por ejemplo, le ponemos una GPU dedicada, como por ejemplo una GTX 1050. Ahí tal vez los lados podrían variar un poco y de hecho posiblemente estén bastante más a la par. Pero si solamente quieren mantenerse con este setup, con la GPU integrada en los dos setups, el AMD es su elección. Una vez más, abajo en la descripción tienen el link a Full Hard con todos estos componentes por si quieren comprar el que tengan ganas. Digan abajo en los comentarios cuál se comprarían y por qué o si se comprarían otra cosa y también, por supuesto, por qué fue su decisión. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.